¿Quiénes considera usted serán los nuevos implicados en caso de corrupción anunciado por Jenny Berenice? Lo que ella tenga en la lista. Exacto. <ríe> Muy bien, porque no sé cómo, Muy bien. cómo se puede. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Quiénes considera usted? Eso es para que la gente pecule y diga. ¿verdad? ¿Serán los nuevos implicados en casos de corrupción anunciado por Jenny Berenice? 829-451-3381. Yo me imagino sí. que a nuestro querido ex presidente de la República le van a dedicar un par de líneas en esta pregunta. Me, me imagino que sí. Una refer alguna referencia, ¿verdad? Sí, sí. A, un, a, un, a un articulito le, le corresponde. Sí. Sí. Sí. Tú sabes que un señor ayer me dijo, eh, no ayer, no, antes de ayer, estaban hablando de lo, de, del tema corrupción. Y dice, bueno amigo Frank, aquí hay mucha gente que va a tener que dormir cambiado cambiar. <ríe> cambiado. Sí. Que es una... Cambiado que... de ropa. Que es una expresión sí. de burla, sí. Sí. es una expresión de burla y del uso abusivo del poder, John Garrido, pero que como estamos en una, en una sociedad que va en vía de desarrollo, no entiende eso. John Garrido, John Garrido lo dijo en el foro penal, tiene una página en, en Facebook, se llama foro penal, y él dijo que eso era, eso era bullying. Claro, eso la es una manera bullying. De... Sí, es bullying. Es una Obviamente. forma de. <risa>, la esas... risa, pero. Es una forma <risa> pero, de que la sociedad. Pero en el voto da... <risa> realmente da risa porque esas es personas que son contrarios a tu, a tu parcela política. Sí. Si fueran personas, por ejemplo, cercanas a ti, eh, eh, tú, tú tuvieras este lado del derecho, no estuvieras no tuvieras celebrando ese tipo sí. de cosas. No, no, no. no pero... Espérate, no, no, no. Yo no la celebro. No la celebro. Da risa en la forma en que lo. En... En que hacen el no, análisis No, no da risa No, no, espérate no en, en, su, en, su, en su ámbito Porque yo sé que me lo está diciendo Una persona que no es abogado Ahora La parte de Jocosa Con la que la población Va adquiriendo Recuérdate también Que de la otra parte Era un tanto burlón En su forma de actuar ¿Y quién? ¿En qué corrupción entonces, tú me estás Entonces, ¿en qué se convierte es decir, eso? O sea, eso bueno, se convierte en, en venganza, circo, Francis. En y la venganza circo, no es más que una actitud en primitiva. Circo, en ese circo Pero nada que ver. Desde eh, mi punto de vista, nada que ver. La venganza, señor. Científico ni Ni, uh -huh. ni profesional. Claro la venganza que Venganza no, claro es que no. digno de una actitud primitiva. Bien. Mm, Primitiva. Bueno. En sociedades civilizadas sí. no hay venganza. Vamos a ver el tema Debemos de hoy. De en los cultivando. próximos días presentarán acusación a nuevos imputados en caso Pulpo. La directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, reveló que la acusación que presentarán en los próximos días en el caso Pulpo tendrá nuevos imputados. La Procuradora Adjunta manifestó que este ha sido un caso complejo, que tiene cientos de pruebas nuevas, con imputados nuevos y con la comisión de hechos muy graves. Indicó que la demora en la acusación se debe a pruebas nuevas que se han ido incorporando en el proceso, que tienen que ver con las notificaciones que les ha hecho la Cámara de Cuentas con informes de auditorías. Recordamos que la noche del sábado 28 de noviembre del 2020, la operación Antipulpo se dio a conocer a raíz de operativos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA a 10 personas, entre ellos exfuncionarios del gobierno pasado. Así es que ahí están las imágenes de apoyo de este, eh, de este tema. ¿verdad? Ahí está Jenny Berenice dando sus declaraciones. Aprovecho la ocasión para saludar antes de comenzar el tema a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Deryan. Buenos días, Francis. Buenos días a toda Buenos la días. gente que está con nosotros. Hoy jueves 9, 9 de, de diciembre. Mm, permanezca mm, con mm. nosotros durante estas tres horas de programa. Así para Adelante toda con la información. el tema, precisamente. Bien. <coughs> Te escuchaba y me llegaba la, fra la frase a la mente de que duerman con ropa. A través, claro. Claro, pero ¿verdad? Para que no le no lo saquen en pillar. Eh, ayer, de alguna forma, eh, hablaba de este tema. Es interesante lo que se está dando a raíz de todas estas supuestas nuevas pruebas que está obteniendo el Ministerio Público. Al parecer que hay gente ahí dentro que está hablando y está hablando mucho. Al parecer hay gente que falta, como lo hemos dicho, porque para el entramado corrupto que se dio en la República Dominicana durante las gestiones pasadas, y no solo en la de Danilo Medina, porque en las demás se supone que debe de haber, y nosotros esperamos que en los próximos meses también hayan gente de otros litorales, de otros partidos políticos. Entonces es interesante lo que se está dando desde el punto de vista del sustento que busca eh, llevar el Ministerio Público para que esta gente sea sancionada. Pero otro de los aspectos que más eh, me parece importante para nosotros como país es la cantidad de dinero que se busca recaudar. Nosotros hemos hablado de que cualquier, usted pone 10 dominicanos, yo he puesto el ejemplo acá, que le digan, tú vas a hacer cinco años de cárcel con mil millones de pesos, con cien millones de pesos, con doscientos millones de pesos, te lo hace sin tener que, que ir a un cargo a llevárselo. Lo hace de manera, ok, yo hago los cinco años. Entonces, lo que nosotros entendemos que debe de ser es, si usted cometió el acto, si usted cometió el hecho, usted es sancionado, usted es juzgado y encontrado culpable, sencillamente no es solo la culpabilidad de hacer eh, años de cárcel, la pena total ni tan alta es por crímenes de corrupción, por delitos de corrupción. Entonces, el Ministerio Público busca recaudar 23 mil millones de pesos, algo así, 20 mil y pico de millones de pesos a los incautados, a los que están, están siendo sometidos a la justicia. Que eso es lo que nosotros aspiramos, que ese dinero que se han llevado, que ese dinero que se han llevado de los fondos de este país llegue a donde tiene que llegar al Estado Dominicano porque no era de ninguno de ellos señores cuando ustedes se ponen a leer la cantidad de cosas que según el Ministerio Público se estuvo dando pero si el Ministerio Público nosotros solamente tenemos que ver a Nuria y a Alicia Ortega, cuando presentaba esos informes documentados en la imagen, tú la veías, esto, esto, esto, esto, pero aquí eso no, eso no se veía, aquí no pasaba nada, aquí no había de nada, aquí no había corrupción, que se la citaran. Entonces, más allá, siquiera periodistas de gran eh, credibilidad mostraban estos niveles de corrupción, de comportamiento irregular de funcionarios y que hoy a la fecha ya está de manera formal en un ministerio público que está buscando que esta gente sean halladas culpables, que sean sancionadas, quienes cometieron actos ilegales en nuestro país, y, la suma, y sumarle a esto la recaudación de una cantidad de dinero muy necesaria, muy necesaria en estos momentos más que nunca, con el nivel de crisis que tiene no solo la República Dominicana, el mundo, porque no es la República Dominicana, es el mundo Ni hablar de, o sea, de, de lo que ha llevado a que los países estén en la situación que están hoy Entonces nosotros esperamos O sea, el deseo en lo particular es de que esto llegue a las últimas consecuencias, señores Que llegue a las últimas consecuencias Y que cada dominicano, o sea, cada funcionario, cada político Que se llevó un peso Que se llevó un peso de esas instituciones en las que estaba esos que tenían caja chica, como dijo una eh, diputada de San Juan, que tenían una caja chica del Fomper y las eh, empresas generadoras de hidroeléctrica en nuestro país, que eran sus cajas chicas. O sea, todo el funcionario, señores, amigos televidentes, que se llevó un céntimo de los fondos de cada institución, porque eso no es caja chica. Ella le llamaba así, pero eso no son caja chicas. Esos eran instituciones que estaban ahí o que están con funciones muy específicas. Entonces, cada funcionario que se llevó el dinero, que malversó, que sobrevaluó, que hizo uso de sus posiciones para beneficiarse, para beneficiar su familia, para beneficiar gente allegada, para beneficiar los principales funcionarios de una cabeza tiene que pagar. Y yo espero, yo espero, señores, que nosotros podamos ver esto. ...hasta las últimas consecuencias y que todo ese dinero que busca recaudar el Ministerio Público... ...tal vez no los veinte mil y pico de millones, pero si un 80, un 70 por ciento de eso... ...porque ¿por lo necesitamos. Gracias Carolina. Yerian. Miren, decía mi abuela, una señora que no sabía ni siquiera leer ni escribir... ...que el que no sabe como el que no ve. Basta hacer una retrospectiva en el tiempo y encontrar en cada cambio de gobierno de partidos de oposición, o sea, partidos diferentes, gente presa. Y eso inició básicamente, antes lo mataban, era, antes acababan con, con los contrarios, pero cuando entró el PRD en el 1978, hubo una, una corriente democrática interesantísima que rompió con el autoritarismo que tenía Balaguer, entonces, cuando Balaguer volvió en el 86, inició eso que, que estamos viendo parte y eh, que hemos visto durante la historia, de, llego yo y te mete la gente presa tú, llega tú y me metes la gente presa a mí. ¿Con delitos o no? Porque no vamos a decir ni que son inocentes, pero tampoco que son culpables. Pasó con Jorge Blanco, Jorge Blanco, luego... Eh, cuando llegó Hipólito Mejía en el 2004, yo recuerdo eh, a Cortiñas, a Simón Lizardo Preso, eso está a ahí. Feli en, a Félix Bautista. A Félix Bautista en ese momento. Leonel fue a la... ahí se presentó y lo despajaron con, con bomba. Recuérdense, recuérdense en ese momento eh, cuando Hipólito Mejía un grupo de PLDistas preso porque venían del 96 no persiguieron a nadie del, del reformista porque habían llegado aliados pero cuando llegó Leonel en el 2004 ¿ustedes se acuerdan del grupo de PRDistas presos? me excusa si quiero NG de la Rosa que lo tengo que mencionar porque estuvo ahí en ese grupo ¿se acuerdan de este hombre que hoy es senador? ¿cómo se llama? el de Santo Domingo el senador, no, no, por plata creo el, no, no, no, eh, eh, Marte. Tito. Eh, el, el de Conatra, esa gente. Tito. Eh, Antonio, Antonio Marte. Marte. ¿Se acuerdan de Antonio Marte el condenado? Eh. ¿Y dónde está Antonio Marte? Senador, Senador de la República, la señores. Senador de la República, un hombre condenado por supuesta corrupción. Condenado ya. Senador de la República. Del 2004 al 2020 era el mismo partido que estaba gobernando, PLD. Hubo un alaraco en el 2017 con el caso de Brecht, miren lo que pasó ahí. Y adivinen quién eran los fiscales: Wilson Camacho y Jenny Berenice. ¡Qué gran sorpresa! Los mismos fiscales que hoy, que hoy están eh, muy horondos ellos, muy, muy fuertes, y dice Jenny Berenice que hay nuevas, nuevas pruebas, nuevos imputados en función de la Cámara de Cuentas. Miren, yo le digo a la gente que anote las fechas. El día 29 del mes pasado, yo dije aquí, que generaba duda esas auditorías de la Cámara de Cuentas. Generaba cierta duda de que esta gente se juramentaron en abril y ya para antes de diciembre, justamente días antes, óigalo bien, pero a mí no me crea, pues es que aquí todo se quiere politizar, investigue y espere que pase el tiempo. Días antes de presentar acusación aparecen todas esas auditorías, pero no es que aparecen, es que están publicadas en los medios de comunicación. Parece como hasta extraño que en tan poco tiempo eh, existieran tantas auditorías focalizadas luego de haber cambiado la Cámara de Cuentas. Máxime que el plazo venció para presentar las pruebas. No es que están dentro de los plazos, como ha dicho Wilson Camacho, es que el plazo ya venció. A ustedes se les dio una prórroga de cuatro meses para presentar acusación o acto conclusivo y no lo hicieron. Y están haciendo, independientemente de la culpabilidad o no de los imputados, están haciendo un uso abusivo del poder. Y eso tarde o temprano le va a hacer daño a la justicia. La comunidad jurídica, el que entra y, y, y, y busca la comunidad jurídica, los que saben de derecho en la República Dominicana, están al unísono con eso. Lo que está sucediendo a nivel de justicia es un suicidio, es un fusilamiento más bien, un fusilamiento de los derechos fundamentales de los imputados. Bien. Y ojalá, ojalá esto no siga así a futuro, que los culpables sean condenados, sí, pero que se lleve el debido proceso, porque vamos a terminar mal Bien. en esta sociedad. Gracias, Gerdian Francis. Bueno, es como un clamor del amor al prójimo, quizás, y de procurar, como dice el artículo que trae el diario Libre, ¿Quién es mi prójimo del Evangelio de la, y la, a la Constitución? Hay una cierta línea de conexión con el prójimo. Y es lo que quizá eh, clama Yerjan para que haya justicia y, y, y justicia eh, bien dirigida. No, ¿Pero cómo con el prójimo? Con el prójimo. No, no, pero yo no estoy pidiendo no, no. benevolencia. Yo lo que estoy pidiendo es que se respete estas dos cosas que yo tengo en la mano. mírala aquí. No, la pero aquí. que en la parte que tú o estableces es, con es. la justicia, recuérdate que debe verlo como, como dos órganos. Distante. El fiscal hace la labor de investigación y de recolección, la protege las pruebas, la presenta ante un juez que debe ser independiente. Yo entendiendo que la justicia no se... lo que se recrebraja en principio es el debido proceso, que es lo que tú estás criticando. Ahora, el juez debe verlo arriba, fuera del, del, del planteamiento de las dos partes del que está acusando y del que está... Pero es que hasta y aquí ahí... aquí hay una situación, uh -huh. que aquí no hay víctimas, directa, parte civil directa. Se constituye en parte civil el Estado ahora, en los que habla Carolina, cuando procura no recaudar, la palabra es rescatar. Recuperar, recuperar. Rescatar, eso recuperar. Eso está muy bien, eso está muy bien. De la de las manos de quienes mediante subterfugio, con, concusión y sobre todo eh, de funcionarios, hacer de sus funciones un mecanismo que le dio beneficio, con los cuales adquirieron bienes y servicios que hoy están siendo incautados y que deben de ser evaluados, y será un juicio a eso también. Porque de, no es fácil solamente determinar que tú cometiste algún acto de, de corrupción, el determinar que de esa corrupción tú obteniste ese dinero, y que con ese dinero tú compraste. Es un tanto interesante, porque es un, un trabajo bien ponderado. Ahora, ciertamente... Y esto me preocupa el hecho de que lo veamos como una expectativa ahora desde el Ministerio Público, decir que habrán nuevos y todo el mundo se hace la idea. Yo digo lo que ellas tengan en la lista, porque cómo yo puedo decir quiénes serán o quiénes están relacionados. Hasta los prestanombres se está viendo que están saliendo a relucir. Hay mucha gente que de bondad y mucha gente que como el padre de, de una de las implicadas del Coral, no sabía que tenía esos bienes, pero su hija, que era la esposa de Viola, del general Viola, utilizó lo, lo, la cédula de sus padres. Pero, pero no había, la confianza. Pero tán. no habían investigado. Eh, porque son, Bueno. Pero supone se... que cuando tú, cuando tú solicitas medidas de coerción, ya tú has hecho una investigación previa que te dice qué es lo, de qué tú estás acusando a la persona. Claro. Entonces, no, ya no estaba listo. Un año después, que están bueno, apareciendo ahora los nuevos Bueno, lo que pasa es que eh, hay cosas que se dan y... No deja de tener el tema del poder, <risa> en eh, la influencia. <risa> Lo ve ahí. Sí, yo tengo que admitirlo porque es que hay... Y el poder militar que se está tocando hace que haya una... un Recuérdense que eso hay una hermandad ahí en una institución, como que dicen popularmente, amado? Que es una familia muy larga. Y esa sí. familia muy larga, por eso hablo del prójimo en la justicia y, del, y en, la, en la constitución. Precisamente la Constitución lo establece en su artículo 8 todo lo, que, todo lo que puede pretender el Estado definir como seguridad para el ciudadano y sus fines. Entonces, no me atrevería ahora mismo, por respeto al debido proceso, a prejuzgar o a juzgar quiénes o quién sería el próximo. Sería un... Eh, muy apresurado de nuestra parte, pero desde el Ministerio Público no debiera crear las expectativas, es lo único que yo pongo, sino que actúe, porque de eso se trata. Es decir, que haya una verdadera independencia y no se, y no se elijan, porque cuando se habla del caso de Brex, todos sabemos que eran, que eran parte o todo, o no todo de lo que eran parte. Es decir, que era una... Mezcolanza porque nunca se dieron a, nunca se revelaron se develaron los nombres de los 40 nombres, solamente aparecieron unos 23 que después terminaron en 14. Y uno habló e inmediatamente se convirtió en presidente interino del PLD, que es Temo Monta, que todavía lo veo ahí eh, hablando. Es decir, que con el caso de Brecht yo creo que hay, no hay comparación de lo que se pretendió ahora. Ciertamente que hay que analizar la participación de Wilson Porque Jenny Berenice no estaba en el, en el proceso Era la encargada de persecución Pero no era la, como Wilson Camacho Que tenía una participación activa Y mire, señores, cuánto quedaron en el caso de Brecht ¿Cuántos que hay ahora mismo? Cuatro o cinco cuatro. Es decir, cuatro. cuatro Entonces, esperar que verdaderamente se tenga consigo que la de la investigación minuciosa de este caso del G5, del G4, del Coral, de lo, del Pulpo, salgan a relucir y, y perseguidos miembros que hoy todavía no están juzgados o no están en no, no son procesados y que por los indicios de haber participado o que tienen vínculo con la participación activa de los que están hoy preventivo se puedan traer y describir claramente que están todo lo que son. Bien, gracias Francis. Miren, una de las tareas más inteligentes que debe haber en, en la vida profesional es el aspecto jurídico de la investigación. La investigación tiene que ser la tarea más inteligente porque es la que permite lograr una condena adecuada en el al final, al final del día, como dicen, como utilizan mucha gente esa frase. Eh, yo le, le digo lo siguiente, mi experiencia es que si usted comete un error en la investigación hoy, aun cuando usted logre una medida de coerción, cuando usted logre una prisión preventiva en la medida de coerción... Eh, quizás porque tú tengas un juez que confía mucho en ti que los jueces los jueces llegan a ciertos niveles con los fiscales sobre todo que cuando son buenos son buenos lo aceptan y entienden que lo que viene de ese fiscal es bueno mm. ¿Sí? se, se relajan se lapsan ¿no? claro no todo pero se lapsan con ellos Van definiendo cada uno claro. su, su perfil. Exactamente. Es lo mismo pasa con los abogados. Yo sé que hay jueces tú, tú que cuando la, ve tú, abogado... Tú vas a la fiscalía, es, dice, es como, este, este no... Exacto. Como y cuando, en candela. Y hay algunos que dicen, este no habla disparate, ni mete la pata, ni comete errores. Y muy fácil. Sí, Entonces, correcto. con este abogado, yo confío más en lo que sí, me no dice vale, este abogado no. que en lo que me dice Pero aquel. No y eso pasa en las fiscalías, por ejemplo... En la fiscalía de aquí hay un grupo de fiscales, nuevos, pero tú, tú tienes una lista, de esa lista tú sabes que puedes sacar quiénes son los buenos litigantes, quiénes son los buenos eh, eh, investigadores. Eh, investigadores y cuáles son los que nos sirven para. Que hay de todo en la viña del señor. Eso es así. Esa es la realidad. Entonces yo digo, un error cometido en la investigación te sale hasta en casación y ahí... El asunto vuelve para atrás y al Ministerio Público no le cuadra, no le conviene, no le conviene al Ministerio Público el hecho de que un expediente, un caso, llegue a la Suprema. Estamos hablando de que ya pasó todo, todos todo los, todo los estamentos, todas las etapas y llega a la Suprema y la Suprema dice hágase un nuevo juicio. Y lo manda a un tribunal no, distinto. lo manda a, a, a una corte regularmente, distinta. a una corte pero distinta, pero tú tienes, entonces primero está fuera de tu entorno y segundo, tú tienes que comenzar de nuevo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que la investigación tiene que ser algo extremadamente inteligente, subrepticia y no desesperarse uno. Yo siento que hay algún tipo de desesperación. Yo te voy a decir una cosa con lo que con lo público ciertamente con lo que, con, que tiene, con lo que tiene el ministerio público en el caso antipulpo con lo que tiene era suficiente para lograr condena de lo que estaban siendo procesados o por lo menos pelear una condena en buena lit ahora por qué esperar Porque yo, lo, yo hice un comentario ayer ya al margen casi en la parte final del programa una pregunta dale dale es ahí donde ustedes como ministerio es donde el ministerio público utiliza las estadísticas de condena eso deja entrever la calidad del Ministerio Público claro, en general claro. cuando consigue condenas de los claro, procesos que lleva. Claro, Incluso claro. yo he visto que han utilizado sumatoria de condena y dicen, aunque hayan 100 sido 100 años, 100 años de condena entre tantos procesados. <ríe> ya. Sí. Pues bien, entonces yo pienso que decía mi abuela, lo mucho hasta Dios lo ve. Yo pienso que Wilson Camacho y, y Jenny Berenice pudieron haber presentado su acusación de, dentro del tiempo establecido no jugar con el plazo, porque yo le voy a decir una cosa. Independientemente independientemente de que el juez tenga que intimar al Ministerio Público que no presenta el acto conclusivo dentro del plazo establecido por la norma, independientemente de eso, el fiscal investigador, el fiscal litigador, tiene un plazo para presentar esa acusación que se lo da la ley. El plazo de 10 días sea, es un plazo válido, por supuesto, es un plazo legal, pero puede ser un plazo que viola principios fundamentales. Si aquí una Suprema Corte o un Tribunal Constitucional dice no, pero espérate, tú tuviste un plazo establecido y el plazo que plantea el Código Procesal Penal es un plazo que viola el principio de la separación de funciones. Entonces ese plazo no es válido de acuerdo a mi visión y ese plazo, entonces esa acusación tú la presentaste dentro de un momento en que el plazo se te cayó. Eso es peligroso. Eso a raíz es como, de pedir es, la es como, prórroga. Es como, tú claro. decir, es como tú decir, yo tengo un atajo en mi casa, pero el atajo es sobre, sobre, sobre un muro de la tercera planta. Pero te inscriben en la teoría Oye, de Israel Rosario, que nos mandó un mensaje, que ya, ya estábamos eh, discutiendo el tema, Ajá. en un momento que tú saliste, en que se presume que al darle la prórroga se entiende que lo, el plazo Pero ya fue, claro que sí. que fue dado. Es que a ti te dieron, por ejemplo, escúchame, amado, que te interrumpa, a ti te dieron seis meses, primero tres meses, como el caso es complejo, te dieron seis meses para que presente la acusación de gente que tú tienes presa, porque tú dijiste que tienes todas las pruebas para vincularlo con el hecho y conseguir una condena. Pero ha pasado ya un año y tú no has sido capaz de presentar la acusación. Por tanto, el plazo para ti ya venció. Pero tú tienes a la gente presa mientras tanto. Obviamente ¿Mm? que en la... Entonces, lo, que en, que en hacer, el... lo que debe hacer el juez es ponerlos en libertad y decirle al Ministerio Público, cuando tú quieras, tráeme la acusación. Entonces, lo que pasa con esto es que... Pero preso no. Eh, eh, lo que pasa con esto es que el tecnicismo hay una cierta benevolencia de parte de, del juez uh -huh. al Ministerio Público en la consecución de sus fines y que se ha presentado y hay un plazo. Yo me imagino y que hay... ya no habrá más porque lo que trata no, la no, no, teoría no. De, Israel, de Israel, la que tú planteas hoy, es que ya no, no se presume que ya fue notificado por el juez y tú... Con la prórroga. Con la prórroga. Que debe ser así. entonces yo te, yo te voy a decir una cosa. El, es interesante la discusión el porque proceso, estaría regulando verdaderamente lo que el legislador en un principio quiso. Yo lo que pienso es... El legislador lo que quiso fue darle una última oportunidad al Ministerio <ríe> Público de 10 días. Porque si tú tienes seis meses o tres meses eh, y no has podido presentar acusación, bueno, pues te voy a dar un plazo mínimo de diez días para que presente la acusación. Pero lo malo fue que lo hizo, el legislador lo hizo, violando un principio fundamental del derecho. El, el proceso penal es acusatorio adversarial, el juez es un árbitro, nada más. Es un árbitro, no puede, no tiene, no tiene participación ni en la investigación ni en la litigación, aunque conoce de investigación y conoce de, de litigación porque brega con eso a diario. Entonces yo pienso que ese, ese atajo que han cogido Jenny Berenice y Wilson es peligroso. Es como cuando tú tienes un atajo a tu casa, por un, pero es por un muro en una tercera planta, Tú puedes subir las escaleras, pero por aquí tú te vas más rápido, pero también corre el riesgo de que te caiga y te mate. Entonces, eso es el peligro que tiene eso. Y, hay, y eso se lo van a explotar en el juicio. Ustedes tuvieron tanto tiempo para presentar acusación, tuvieron tanto tiempo para investigar, dijeron que tenían la prueba y, ya, y, y se cogieron el, el plazo. Una prórroga y el plazo de los 10 días que plantea. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué indica eso? Entonces, yo te voy a decir una cosa. Eh, el Ministerio Público está abarcando mucho, tiene muchos casos abiertos, son demasiados frentes. Y yo digo, ¿tendrá la capacidad profesional instalada para poder enfrentar esos casos sin la presencia incluso de Camacho o de Jenny Berenice? No. Pregunta a un sería, sería, amigo televidente. En esa parte de la época de, de los mortales eh, sería. ¿Estamos hablando, una... estamos hablando de que el tiempo es inexorable. Estamos hablando de, la, tiempo... de que en pocos días ellos ya no tendrán espacio para presentar acusaciones en el caso Antipulpo. Lo que venga después, producto de la información que le haga llegar la Cámara de Cuentas, tiene que ser otro caso y van a abrir otro caso. Si no, si, no, si no da el tiempo, si no encaja el tiempo. Porque yo entiendo que eso es lo que están esperando. Pero tú hablaste de la no doble persecución. Miren, Miren, en un momento exacto hay, hay un... entonces ahí traería su consecuencia no, con el perdón, ah. porque ellos pueden tú puedes muy bien, en un caso donde estamos todos involucrados, apresan a Francia, a Carolina y a mí pero todos los otros todavía no lo han apresado, eso ¿Qué es lo que todavía está pasando, no hay es una segunda preguntando exacto. miren, Nasser Perdomo eh, escribe, eh, publica un escrito en el diario, en el día que mm. se llama la corte de la opinión pública mm -hmm. qué es dice él ahí eh, que cuando se filtran, voy a voy a leer, dice, cuando se filtran a los medios y a la opinión pública, informaciones sesgadas, se daña a los investigados y al proceso judicial mismo. Dice él, visto los precedentes, se refiere a los casos de ahora, y, y, y el caso también de cuando agarraron el, lo, lo de Odebrecht preso con cámara y de todo, uh -huh. las filtraciones no pueden ser consideradas como un error inocente, todos hemos sido testigos de los efectos tóxicos tóxico que producen en los procesos judiciales, Y dice puesto que es su libertad la que está en juego los más afectados son los imputados este afán de juzgarlos en la corte de la opinión pública, degrada el proceso judicial claro. previsto en las leyes claro. y además distorsiona la percepción ciudadana de lo que ocurre en la corte de justicia, claro. y, y termino aquí sobre todo, distorsiona estos procesos, convirtiéndolos en espectáculos deportivos ante el cual se reacciona con emociones y no con la razón. Uh, a la es hora ya de detener este proceder. Eh, no todo lo que produce placer hace bien a la salud del cuerpo social. Pongan la atención a, a la gente mire, que sabe de derecho. Miren, señores, miren, señores. Decía Napoleón Bonaparte, vísteme despacio que voy de prisa. Esa prisa por llevar acusación y, present, y, y presentar presos y... Y medidas de coerción, eso es peligroso. La investigación no es eso. La investigación es algo inteligente. Y para eso es necesario que usted se tome su tiempo. No importa, el tiempo seguirá claro. pasando. Tómese su tiempo y haga una buena investigación. Que de la buena investigación de la, va a depender de la, la, la sanción futura Mire, sin ninguna mácula. Yo te voy a decir algo. Estamos de acuerdo con que no es bueno... Las, el sensacionalismo jurídico o, o procesal el sensacionalismo populismo penal pero yo le voy a poner el sensacionalismo porque cada vez que se establece una un, un titular de espera de expectativa uh -huh. eso es sensacionalismo ahí me preocupa porque no es debido que se esté desde la autoridad que es la que tiene la investigación y la que debe preservar sobre todo, preservar a la sociedad como Ministerio Público las condiciones mínimas dadas en la Constitución para cada imputado o procesado. Al punto que hemos dejado de lado incluso la responsabilidad que tenemos los medios para transmitir cuando a una persona se le apresa. Si se fijan, hay individuos que no dan la cara de por sí, se tapan, pero no hay una autoridad que le pueda quitar esa capucha tampoco. No, pues tiene derecho. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en esa breve etapa hay una indicación en el Código Procesal que se debe preservar porque se supone que tenemos una condición todos por igual de presunción de inocencia que la presunción de inocencia debe ser derribada, atacada y derribada frente a un juez imparcial que debe mirar que lo que tú le estás llevando tiene sustento en que también lo recolectaste de forma procesalmente viable, sin patraña, eh, que, tú hayas que tú hayas hecho un acto para que del error del otro caiga y tú lo atrapes eso no es válido. Francis, pero hay, hay también un detalle, eh, que por la cuestión de la emoción que plantea aquí Nace Perdomo, la gente, mucha gente no lo entiende. El juez natural, que debe ser fruto de un sorteo electrónico, uh -huh. tampoco se está dando. Ese es el problema con Kenia Romero. Que Kenia Romero debe llevar esos casos a un sorteo para que sea un juez, ¿verdad?, fruto de un sorteo electrónico. Dice la ley, uh -huh. no yo, y qué pasa? Ella se lo ha atribuido, se lo ha atribuido. Ella misma que es la que emite la orden de arresto es la misma que se atribuye en los casos, la que lo toma sin hacer el sorteo violando la ley, señores. Lo que está sucediendo bueno, aquí es terrible, pero como no es a ustedes, entiende que Curi pasando? tiene razón en, lo, en, la, en, la, en los saltos recusatorios y, y quién va a conocer y, y y ahora ahora de, el caso pulpo. Ahora demanda a la misma juez directamente porque. Lo que ha pasado es que en esa breve etapa, eh, los abogados de, la, de las otras partes implicados dicen, bueno, si siguen haciendo este tipo de, de mecanismo dilatorio que resulta para nosotros, aunque ellos crean que tienen un derecho, porque lo que se está viendo es que deben de conocer la medida y seguir hacia adelante Es un derecho Bueno, es un derecho, pero lo están extra, eh, eh, es Extravagantemente de, lo están llevando está Estableciendo la ley, es un derecho Entonces, o nos deslindamos Que siga él por su ruta y nosotros separamos sí. entonces no se va a declarar Complejo, será sencillo Le dedicamos, le recordamos Mejor dicho, sí. la, la pregunta Del día, ¿Quiénes considera Usted serán los nuevos implicados en casos de Corrupción anunciado por Jenny Berenice?